¿Te sorprende escucharme? ¿Sí? Bueno. Querida, cualquier persona que tenga un oído dispuesto a escuchar y que se sintonice con su alma en las tranquilas horas de la mañana, ciertamente está en un buen momento para que yo acuda y tengamos una pequeña charla. Recientemente disfruté mucho vuestro compañerismo, cuando se reunieron en una celebración sin mayores preocupaciones, todos contribuyendo con algo de sus bienes para las festividades. Fue gratificante cuando, por algunos momentos en el tiempo, los asuntos mundiales tuvieron menor importancia, y también me complació escuchar la expresión durante la conversación «Todo está en orden divino». Ciertamente, este es un hecho glorioso, aunque este hecho tan importante sea prácticamente opacado por los signos visibles en el cielo. Me gustaría mucho referir al mundo en general lo que experimentaste recientemente mientras nadabas en tu piscina durante las primeras horas de la mañana, cuando inspeccionaste el cielo y observaste tres rastros químicos en abanico. De pronto, viste los colores del arcoíris aparecer en uno de los rastros. Te sobrecogió la emoción y así me lo expresaste. Después viste que los primeros colores del arcoíris desaparecieron, pero aparecieron en el segundo rastro químico, en abanico, y nuevamente te llenaste de emoción y así me lo expresaste. Luego sucedió una tercera vez. Después de que el segundo desapareció y los colores del arcoíris aparecieron en el tercer rastro químico, a continuación comprendiste que sin importar lo que suceda, todo está siempre en orden divino. Esta es mi sólida promesa para ti, y por favor recuerda que cada vez que veas estos nefastos signos en el cielo, orar por los perpetradores y los responsables detrás de estas escenas, y perdonarlos porque verdaderamente no saben lo que hacen. Me gustaría que el mundo sepa que hay un gobierno celestial invisible velando para que la voluntad de Dios triunfe al final. Este es el mundo de mi nacimiento como Jesús y aunque la actualidad está sufriendo muchos dolores de parto, este planeta finalmente será la joya de la corona entre mis 10 millones de mundos habitados. Hombres mezquinos están maquinando la dominación mundial pero aún no han degustado los impresionantes poderes de mis capacidades creativas. No se dan cuenta de que pueden perder su oportunidad para la vida eterna, a menos de que se desvíen de su comportamiento errante. Tendrán que aprender a perdonarse a sí mismos por todo el dolor y la tristeza que han traído a tantos inocentes. Quisiera aconsejar a todos los que tengan la oportunidad de escuchar esto que reflexionen en mi mensaje. Y luego, verdaderamente comienzan a comprender el dicho, que se haga la voluntad de Dios en mí, por mí y a través de mí. Si esta frase fuera practicada, este mundo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y mi querido y hermoso planeta finalmente podría crecer y tomar el lugar que le corresponde entre sus planetas hermanos ya no sería tan insensiblemente maltratado por aquellos que todavía viven en los antiguos tiempos de las cavernas, con toda su crueldad y la ignorancia cerca de la verdadera razón por la cual recibieron la vida. Recuerda que todo está en siempre en orden divino y que la voluntad de Dios finalmente prevalecerá.